Soy Kira y estamos de vuelta con Ion. Hoy os traigo una guía o, no, un guía o mensaje O tertulio Como queréis llamarlo Sobre las quinas en ION 6.0 eh, Es un debate muy Muy muy Muy concurrido Una, una de las preguntas más Jota que lo tengo hoy, ¿no? Ah, una de las preguntas más eh, que más me hacen eh, por el, por, bueno, por todos lado, ¿no? ¿Qué ocurre con las quinas y cómo consigo quinas? Bueno, lo primero, eh, decirle eh, un segundo. un ser que estoy grabando. Para que veáis que no me corto cuando hablo con vosotros ni nada, ¿eh? Pasa que no se ve aquí. Es que me están hablando aquí que lo veáis, ¿veis? Un saludo a Chen, ¿vale? Para que lo veáis. El caso es que eso me. me mmm, me decís siempre que ocurre con la quina bien lo primero es decir que la quina si soy level bajo no le hagáis caso en un caso me refiero a que no o amarguéis si no quina si conseguís poca quina no o amarguéis no va a hacer falta la verdad eh, no va a hacer falta hasta level alto y si os falta alguna o de todas maneras os voy a decir ahora cómo conseguir quina pero me refiero que la quina verdaderamente no se van a ganar bien hasta que tengamos full level. Hasta a partir de level 76 y 80 no vamos a ganar muy buena quina. Dentro de lo que cabe en esta versión. Bien, ¿cómo se ganan quina? El único método para ganar quinas, método normal y corriente, es farmeando instancias. Yo, si habéis visto en mi. Si habéis visto en mi playas, en mi directo, como, por ejemplo, cuando he ido a, a Taloc, pues he farmeado Taloc entero y he cogido todo lo que había en Taloc. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo vendemos? Pues le damos aquí. ¿Vale? Y vendemos toda la porquería. ¿Vale? La porquería y lo que no vayamos a equiparnos. ¿Vale? Eh, no sé, no es que ha caído no ha caído una, una, una bota que no vale para nada. Pues la vendemos. Pero la vendemos siempre aquí. No la vendemos en, en el NPC. La vendemos en el inventory story, ¿vale? ¿Vale? Eh, aquí. ¿Que vemos que puede valer para una skin? Pues la vendemos como skin. Que eso ya hay por ahí un vídeo que tengo de cómo se hace eso. El caso que el método infalible para hacer esquinas y que podemos hacer desde el de, de level bajo es farmeando estancia si vamos a log, pues la farmeamos entera y todo, lo, y todo lo que consigamos lo vendemos. Así, así, así. A tal level alto. Level alto, pues ocurre lo mismo. Level alto, pues según vamos yendo a distancia lo que nos va cayendo... Mira, aquí quiero venir yo. Lo que nos va cayendo, pues lo que vamos a ir, a, ir consiguiendo, a ir vendiendo. Si me voy a hacer la instancia de... Por ejemplo, de mira Saturn y me cae cosa y no vale para pues la vendo. La... ya sabéis... Los típicos ítems dorados que no valen para nada, pues lo vendo. Y se coquina. Y se coquina. También podemos irnos, por ejemplo, eh, yo que sé, en Podemos farmear, si le entera, en Canyon. Que no me sale por aquí ahora porque no estoy ahí. Pero si le damos a Instance Info, ¿vale? Tenemos mucha instancia que podemos ir a farmear perfectamente. Ya sea solo o en Con compañero más Stronghold, eh, vamos a retumbase eh, ¿qué más tengo por aquí? Eh, Mummy Temple, todo, eh, sobre todo Mummy Temple, toda esta distancia se pueden farmear perfectamente, pero claro, a este level, eh, a level más, mientras más level tengamos, eh, menos drop vamos a tener. Es decir, si me voy a una distancia del level 55 y yo tengo 70 u 80, está claro que no me va a caer nada. Habría que ir con este level para poder farmear. Pero no merece la pena. Lo que merece la pena es subir rápidamente a 80. Y el el 80, cada vez que hagamos instancia, vendrá toda la porquería. También en el 80 hay un método que no sé si alguien se da cuenta. Y si eso, corregirme, porque ya digo, esta guía no hay es que sea una guía infalible. No hay es que yo traiga la solución. Es lo que yo he. He podido averiguar algo, he podido averiguar por foros de Reddit y por foros de Ion y mirando vídeos y demás. ¿Vale? Otro método es un drop que hay por todo el mapa, ¿vale? Por todo el mapa, Es ¿eh? Un drop que hay por todo el mapa, ¿eh? Y es los, los ítems de crafteo. Estos. Los ancient guíen stone los, legend los legendarios guíen stone Hay un tipo de piedra... Es que la vendí aquí porque no lo sabía yo. Pero cae fácilmente. Vamos a ir en nada para que lo veáis. Ya sabéis que a mí me gusta... Me gusta mostrarlo todo. Vamos a ir en nada para que lo veáis. Y... Cómo cae fácilmente. Vamos a ver en nada. Así que le damos un poquito más de vida al vídeo. Vamos viendo un poquito más fuera. Que hay más bichos, más mob. Y lo veis. Joder, que poco turbo he tenido, ¿no? Tengo muy poquito turbo. Vamos por aquí, yo creo que por aquí ya hay más. Vamos a ver, un poquito para abajo. Aquí. Va. A ver si me dejan matar. Porque algunos matan que parece... Ahí va, el tío. Viene. Ahí va, hombre. No dejes nada para los demás. Se da igual. El gacho como va. Voy a ponerme algo para correr algo Venga, ya me he gastado todas mis transformaciones buenas Vamos por aquí que lo veáis Voy a matar una, uno a cuantos Porque claro, no creo que a la primera No creo que a la primera me vayan a dar el ítem Tampoco sé cuál es el, el ítem exacto Sé que hay, sé que cae Pues yo lo he vendido, sé que cae Pero exacto, exacto, exacto, exacto No sé cuál es Habría que ir probando, pero bueno yo por pues, acaso voy a ir atacando para que no me lo quiten y ya está. No hay ningún problema porque encima mueren rápidamente. Aunque creo que yo ya tengo demasiado nivel para estos bichos. Vamos a ver. Sí, mira, ¿veis? ¿Veis cómo caen? ¿Veis cómo caen fácilmente? Esa, esa piedra. Son una piedra que se usan para el crafteo, ¿vale? Y caen muy fácilmente. Vamos a ver. Este no ha dropeado nada. Vamos a ver si matamos un, por lo menos un, no, un par de ellos más, ¿vale? Para que veáis un poquito el drop. Mira, hay otro. Parece un Pokémon, la verdad, ¿eh? Me mola el, el, el diseño, no sé. Me mola. Un poquito de diseño. Bueno, que veáis un poquito mejor el drop, mejor dicho. Tampoco ha dropeado nada. Eh, que así. A veces dropean, otra vez se no dropean. Yo he llegado a juntar. Porque aquí, aquí cuando no te misiones, emisiones, juntas una barbaridad. ¿Vale? Juntas bastante. Vamos a ver que nuestra, nuestro chamuchín. Este sí tiene drop. ¿Veis? Legendary. Legendary. Vamos a matar un poquito más. A ver si tiene drop. Tiene drop. Tiene drop. Tiene... Ahí encima. Sar. Que hace un ítem que en Game Forge lo venden, pero aquí dropean muy bien. De hecho, tengo tengo un montón. Muchos dicen que, que luego me hará falta bastante, ah, pero bueno, que, que cae bien. Que no es un ítem que, no, que sea complicado de conseguir. Eso, es, eso era basura, pero bueno. De vez cuando hago, cae basura. Vamos, vamos a pillar un cuanto más. Venga, y otro ancin, Bien, ¿qué hacemos con esto? Vámonos para atrás Los vamos a vender en el broker Estos ítems se venden en el broker ¿Qué pasa? Que hay mucha demanda ya, ya que estamos Vamos a matar también a este Es que hay un ítem especial Hay un ítem Que me cayó una vez Que... A ver, que hay mucho Pero entre ellos hay uno Que mola Y es igual de crafteo Vámonos para allá, vale Vamos corriendo Ya digo, estos ítems no vais a vender en el broker A ver, valen para craftear, creo que está Si no vaya a craftear nada y os interesa más la quina Pues vais en el broker y vendéis todo esto y tirando Pero quiero que veáis eh, el precio que hay en el broker, vale Vamos a ver Quiero que veáis el precio que hay en el broker. Luego ya, me estáis viendo aquí con la montura y se está cayendo la baba. Luego ya eh, os mostraré. Os haré un vídeo sobre la montura en ion 6.2, ¿vale? Que os va a gustar el vídeo. Me bajo. Abrimos el broker. Recordad que si tenéis ahí en español traducido, pues os va a costar más esto. Pero bueno, le doy ahora el segundo botón. Y me sale aquí. Search. Mirad. Aquí está vendiendo la unidad a 200.000. Y os doy aquí y veo cuál es lo más barato. Este lo está vendiendo a 100.000. Bueno, pues si tengo 21.21 21, Y este lo está vendiendo a 100.000. Pues yo lo pondría a 99.000. ¿Por qué no? Un poquito más barato. Este, vamos a ver. Este es la unidad. Lo está vendiendo a 170.000. Mirad. ¿Veis? Hay cuestión de coger... Y como vais a hacer mucha misión aquí, y si no tenéis pensado a craftear, que yo recomiendo que crafteéis, la verdad que ya es un tema que haré aparte, por un vídeo sobre el crafteo y los cubos. Pues si no, pues vení aquí y lo vendéis. También podéis coger otro truco que yo digo, venir a Broker y mirar qué es lo que se está vendiendo. ¿Vale? Mirar lo que la gente vende. Mirar, lo que sé, eh, cómo está el comercio. Esto voy a, vamos a quitarlo. ¿Cómo está el comercio? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué...? Luego, hay, luego todo es porquería, porque muchos tienen porquería a guardar y lo que hacen es vender porquería eh, A ver qué hay por aquí, a ver qué, qué hay más demanda, a ver, qué, a, ver qué, a ver qué hace la gente Y más o menos, investiguéis sobre ese ítem como yo he hecho con los ítems que tocáis aquí afuera y venderlo, también os podéis dedicar a, a craftear algo y vender eso eh, buscarse la bichuela no se ha puesto como estaba antiguamente Que para quina o, o farmeaba a instancia, lo vendía todo O te liaba a lo que es a craftear y vendía eso Es eh, la única forma que hay de hacer quina No hay truco no hay cosa mágica No hay eh, Yo que sé No hay cosas, no hay como antes Ya sabéis eh, Farmear distancia Conseguir lo de la distancia, Vale eh, Y luego por aquí Todo lo que caiga Todo lo que caiga Lo podéis vender Vale Yo creo que Más fácil Imposible Soy Kile Me despido Un fuerte like Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya servido de algo Y es lo que hay Con el tema de la quina en Ion Adiós